Dígame, señor Carlos. Que venga inmediatamente el señor Antonio. Dígame, señor gerente. He revisado los indicadores de gestión de cada proceso y veo que los procedimientos empleados no nos llevan a ninguna parte. A partir de hoy voy a revisar todas las semanas los indicadores establecidos y otros que estableceré. Quiero medirlo todo y controlar personalmente todos los procesos. Bueno, sí, pero... Vaya y dígale a su equipo indicadores de gestión de cada proceso y veo